Vendedores externan su preocupación ante la realidad que viven por la falta de seguridad y las condiciones del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Hacen llamado al alcalde Alex Díaz para que tome medidas. Bueno, eh, en primer lugar, la necesidad de que se necesita que, que tiene que haber una, una, seguridad, una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho, siempre... Viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque no estamos a la distemperia. Mayormente, la columna principal que tenía que sembrar nuestros inolvidables síndicos, al día, ¿eh? todos los pequeños espacios, esos pequeños callejones, como se dice, que, o sea, cerrarlos bien, asegurarlos bien. Ah, no, no, no, aquí no hay nada, todos estos callejones son muerto. Aquí no hay ni 5 centavos, aquí esto está malo. Por pues todo para esto está de tiro, aquí no hay un peso. Esto se acabó todo. Esto está, no hay nada. Yo todavía no me he venido aquí no hay seguridad tampoco. Aquí no hay sereno, aquí no hay de nada. Yo no me doy cuenta cómo está eso, pero aquí no, esto está solo, sí. Sin chivo, sin ley, sereno. Aquí no hay sereno. Esto está aquí solo, sí. Grande, pero. La inseguridad. No hay seguridad aquí de nada.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 Ah, las filtraciones, no, mi amor, imagínate, son de ahora, eso hace tiempo que está. Las filtraciones, claro que sí. Los robos no, gracias a Dios hace mucho, tú sabes que no hay robos. Como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada, aquí dentro del mercado, y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.